Hola, ¿qué tal amigos del canal virtual La Voz del Sur? Un gusto nuevamente saludarles aquí para presentarles las historias, las vivencias de nuestra gente, de quienes hacen catamayo. Seguimos en este 2020 presentándoles Así Somos. Hoy aquí justamente en una de las canchas importantes de la parroquia San José, nos encontramos con... Eh, eh, nuestro amigo Luis Rodríguez, él es el presidente de una importante escuela de fútbol Bueno, que está empezando a surgir aquí en Catamayo La escuela Full Soccer Catamayo, así se llama Y vemos a mí los chicos que justamente están acá haciendo su entrenamiento Como... Eh, él nos irá contando qué días se realizan y todo eso Así que saludamos a Luis, realmente nos da mucho gusto saber de que usted está al frente de esta escuela Que bien hace a estos chicos que van creciendo, que tienen ese deseo de ser grandes futbolistas en el mañana Bienvenido eh, Agradecerles por, por, esta, por esta entrevista muy, muy, muy importante para, para nuestro cantón Catamayo Y muy importante también para nuestro barrio San José y especiales de, de nuestro sector de vino Niño Sí, lo que pasa es que yo, yo la fui formando, o sea, ya esta escuela está formada hace un año. Uh -huh. Un año hemos participado en campeonatos en Loja, aquí mismo. Usted sabe que esto, esto es, esto es un, un proceso, no es de apurarse de así de, de, uh -huh. de la noche a la mañana. Aquí, aquí, hay, o sea, aquí, aquí como usted nos, nos ve, hay niños de... De, de diferentes categorías, de los 5 años hasta los 14 años tenemos acá. Yeah. Y, ¿Cómo los ve? Que yo me siento contento, alegre, porque los veo a ellos entrenando, jugando, uh -huh. o sea, divirtiéndose en lo que les gusta a ellos. ¿Y cómo nació no la idea de, de formar esta escuelita acá? Esta linda escuela fue, gracias a Dios, fue con unos 5 amigos, 5 amigos la llevamos así de, de broma en broma, y, y la vemos ahora ya formada. Yeah. formada. Me imagino Tiene... que usted es uno de los amantes al fútbol. Sí, sí, sí. A mí me gusta... El pequeño me gusta, también sí. eh, he jugado en, en, en equipos y, y me conoce la, la mayoría de aquí de, del Cantón Catamayo que he, he dirigido equipos de, en, el, en los campeonatos barriales, hemos mm. participado en Loja también. O sea, sí. sea lo, por pues lo que me gusta a mí, quiero... Dejarles un poquito de lo que yo he aprendido De su experiencia en el fútbol eh, Cuando era un jugador Realmente, ¿qué es lo que usted recuerda ahora? A lo mejor, ¿qué partido le, le trae grato recuerdo? El partido que nos tocó jugar La, final, la, la semifinal con, el, con la Vega Ese uh -huh. partido fue muy... ¿Qué experiencias, anécdotas? Lo que pasa fue <ríe> Que nos cogió O sea, el arquero salió expulsado y, y todos mis, mis amigos me dicen, ya pues, vos andate al arco. Uh -huh. Eso fue lo, como, como un jugador tocó, y es, al arco, al arco, al arco, a defender los colores de, del equipo. ¿Usted es arquero? No, yo soy back central. Back central. ¿Siempre sí, jugó en esa sí, parte? Sí, de 5 de 5 sino de marcador. Ya, y, muy bien. Ya, y como no hubo arquero, me tocó a mí, mm. coger lo que es responsabilidad en, yeah. en eso y gracias a Dios fue un partido muy importante que nos tocó eh, definir en los penales. Uh -huh. Fue un partido muy fuerte, me acuerdo que en ese entonces estaba, eh, ahora está, actualmente juega, queda queda en cada en cada campeonato Leonardo Piedra, Stalin Piedra, de la Vega, un jugador respetado y... Me acuerdo que nos tocó jugarme y me tocó tapales a buenos, a buenos jugadores. Yeah. Y gracias a Dios, tapé uno, tapé uno y clasificamos nosotros, fue en ese entonces el, el patrón San José. Yeah. Y, y, y, ese, y ese partido me lo voy a llevar siempre porque, hemos, o sea, con nueve hombres, clasificamos. ¿Lasificar. ¿En cuántos goles habrá metido en la totalidad un promedio Sí, más o menos unos 15 uh -huh. sí, sí. Bueno, y esos goles Son los que usted quiere también Que estos chicos también lo salgan Eso, quiero que, que ellos salgan mejor Mejor, mejor o sea, de, o sea, que sean mejor que uno O sea, que, que los niños no vayan A los malos vicios que ahora Ahora uh -huh. en esta en, en esta en esta nueva generación Más veces van es al, al mal vicio de, uh -huh. de lo que es De las drogas entonces, yo sinceramente sí le pido a, la, a lo que es autoridades de aquí de Catamayo que nos ayuden en eso. La está empezando y sí, necesitan el apoyo. Sí, sí, sí. Ne necesitamos sí. ahora apoyo, apoyo si, si es posible, de, de las empresas que nos apoyen, no. que nos apoyen. Necesitamos, necesitamos balones. ¿Qué, qué, qué ne Necesitamos lo que es instrumentos deportivos, ya sean balones, eh, mallas, eh, lo que se necesita para el fútbol, más balones siempre. Ne necesitamos eh, ¿Son caras estos instrumentos? Sí, cada, cada balón vale unos 30 dólares, los semi originales los originales valen unos 60, 70 dólares. Y con lo que poco que tiene la escuelita, ¿cómo, cómo han hecho? ¿Han gestionado, sí, han gracias gracias a Dios, la directiva hemos, hemos, pon, hemos puesto un granito de arena para comprar unos balones. Y gracias a, también, es, es también agradecerle a a Ramiro Espinoza, que nos donó un balón, vino, dijo, toma, aquí está el balón para que jueguen los, los niños. Entonces, eso más, más a uno le da ánimo para salir adelante con los niños. Muy bien, y en su casa, en la familia también hay futbolistas. No, eh, es, eh, futbolistas no, amantes al deporte sí. Es, es mis dos sobrinos que, gracias a Dios, consecuencias de la vida tuvo él un, un, un accidente muy fuerte perdió perdió un, un, un riñón y un vasito de un vasito perdió él pero así es el deporte extremo es así es así gracias a dios a la, los amigos de mi hermano le han ayudado y ahorita está saliendo en lo que es recuperación el, casi el 100%. Ah, qué bueno. Que se recupere lo más pronto. Me estaba contando también que están trabajando para que lo más pronto posible la escuela sea oficial, tenga sí. su documentación legal y esto también les va a permitir abrirse puertas, ¿no? y tocar puertas para que reciban el apoyo. Sí, gracias a Dios estamos estamos ya ya con los papeles ya listos para enviar a a lo que es el Zonal 7 de acá de Loja, que está ubicado en Zamora. En más, más tardar, creo que de uno a dos meses, ya está ya la escuela jurídica, jurídica. Y ahí, ahí también ya con la escuela jurídica tenemos más apoyo. ¿Los entrenamientos siempre hacen en esta cancha? Sí, solamente en esta cancha. En esta cancha a partir de las 4 de la tarde hasta las 6. Me imagino que alguien que nos está viendo ahora mismo en el programa, se interesa, algún padre de familia, algún chico quiere eh, experimentar, conocer la escuelita, ¿cómo pueden hacer? La, la escuelita Full Soccer Catamayo está abierta a las puertas para todo, para mm -hmm. todos. si es si, si es niñas, niños, que vengan, que vengan, vengan que puertas abiertas. las no, no, no, no, no, no, nosotros tenemos desde los los años hasta los 14, esas esos son escuelas formativas. Esos son escuelas formativas, son son formativas formativas. Aquí, si hay niñas que, que les gusta el deporte, que vengan, vengan, vengan y, y que se integren. Que se integren aquí, el profesor, el profesor es un gran, un gran entrenador. de qué días pueden acercarse aquí? Verá, por lo pronto tenemos dos, tres días a la semana. Tres días entrenamos lunes, miércoles y jueves. Por lo pronto, hasta que el profe se venga a acoplar, porque también el profe... Tiene por ahí unos trajos personales de él. Por esa, por esa consecuencia, tenemos solo tres días. Pero ya después de un mes, vamos ya completa, la semana completa. Eh, ¿Tiene un costo actualmente para los que quieran participar? Ya, ingresar? los que quieran venir aquí, la mensualidad va a ser de 5 dólares. A, a las otras escuelas que, que cobran mucho, nosotros uh -huh. vimos el bolsillo de, de los padres de, de familia. Si a 5 dólares estamos hablando de dólar $25 semanal, creo uh -huh. que verlo a, a tu hijo venir a, a hacer deporte por dólar $25 semanal uh -huh. y, y viendo un técnico de primera... Es bastante cómodo. Es, es, es cómodo, cómodo, muy cómodo. Me parece muy bien. ¿Y cuál es el sueño? ¿Qué, qué, qué piensas tú más adelante? ¿Qué quieres? ¿Hasta dónde quieres llegar con esta llegar, escuela? Llegar. Esta escuela la quiero, quiero, quiero llegar, si es posible al campeonato nacional, campeonato nacional eh, que organiza la, la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ese es mi, mi sueño, verlos rozando con buenas escuelas de Independiente del Valle, Liga de Quito, Barcelona, MLE, Aucas. Entonces, eh, equipos, equipos reconocidos, o sea, que vayan los niños para allá. Quizá tienen eh, proyectos, un encuentro tal vez cercano. Verás, verás Ramiro, lo que pasa es que el técnico el técnico tiene, tiene mucha, mucho, mucho que, que los equipos grandes le abren la puertas, o sea, porque ha sido futbolista y, y lo, y lo conoce, entonces... Es una gran oportunidad. Sí, este ese, ese, es? eso es lo bueno que, que esta escuela tuvimos te, ese don, que, que el profesor Cumbicos nos abre la puerta a otros equipos, o sea, pudimos... Él tiene, tiene lo que es una visión de, de llevarlos a los niños a, a, a, a llevarse unos dos, tres, cuatro o cinco jugadores a probarse en, en las escuelas, ya sea en el Independiente del Valle, Liga de Quito, Mucho Runa, Aucas. Entonces, para mí eso, a mí me gusta. Por eso fue que hicimos, llegamos a un diálogo con el profesor para eso. Muy bien, ¿cuál sería tu llamado a los niños y también a los padres de familia, sobre todo, para que les apoyen? A, lo, a los... A los niños de Catamayo les, les, les digo que vengan, vengan, vengan, no, no, no estén con miedo, vengan, vengan para acá, integrense a esta, a esta linda escuelita como usted ve que es gente humilde, gente humilde que les gusta el deporte. Y a, y a, los, a, los, a los padrecitos que, que les den, que los manden, que les den la, lo que es oportunidad, que vengan a lo que les gusta especialmente a mi barrio de aquí de San José. Espero que vengan, que vengan, que vengan acá y vean lo, lo que estamos haciendo por ellos. Bueno, muchísimas gracias. Hemos conversado brevemente con Luis Rodríguez. Él es el presidente de esta escuelita que, como estos niños, va creciendo acá en San José, en Catamayo, la escuelita Full Soccer. Catamayo, así que pues bueno le deseamos toda clase de éxitos que le vaya muy bien y a ustedes amigos gracias por estar eh, siguiéndonos de cerca a través de nuestro canal virtual La Voz del Sur en este subprograma así somos, vamos a una pequeña pausa y volvemos de inmediato para conversar ya con el entrenador de esta importante escuela de fútbol aquí en Catamayo